La caldera, poli puso la caldera, poli puso la caldera a tomar el té. Lola tratas así platos, lola tratas así platos, lola tratas así platos a tomar el té.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 Al pan agrega crema y mermelada. Al pan todos tienen té. ¿Qué es? Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno. Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió comenzaron a cantar ¡Oh qué rico platillo para ofrecer al rey! El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y la creada en el jardín, tendiendo la ropa, cuando bajó un ave y picó su nariz. Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno, cuatro y veinte aves cocinaron un pastel.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 la creada en el jardín tendiendo la ropa cuando bajó un ave y picó su nariz. Yankee Dudol fue a la ciudad montado en un pony, puso una pluma en su sombrero y lo llamó macaroni. Yankee Dudle sí ya sé, Yankee Dudle grande, escucha el ritmo de la música y se abil con las chicas.